Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Continuamos aquí en este maravilloso juego aquí con AVI Donde lo dejamos, vale Vamos a ver unas ditas que no lo hemos probado, pero bueno Hemos estado ahí con otro, otras cosillas y otros juegos, vale Probándolo y trayéndolo al canal Así que echadle un vistacillo Que seguro que os divierte Bueno, aquí tenemos un escritorio, aquí en el mundial Australia el ordenador y todo moderno Bueno, bueno, bueno. Monitores y tal A ver, litenilla y, <ríe> y vamos a ver La huida esta aquí con el Levi Este Venga, vamos A ver El capítulo de hoy Venga, por aquí No parece. Bueno, supongo que tenemos que ir para abajo, sí. Oye. No hay escalera ni nada. Vámonos para abajo. Tírale. Ahí estamos. Ostras. Vamos a ver la ballestita. Vale. Tenemos esto por aquí. Aquí la mejor es cuerpo a cuerpo. Bueno vamos para aumentar la salud, ¿eh? Puede estar bien La velocidad más, más daga Tantas capacidad de usar botines. Este ya lo teníamos Y este también Creo que me voy a dar el de, el de vida Salud máxima Y ahora, venga Aprendemos. Hola, que tiene el día aquí? ¿Esto no? <risa> eh, pocas flechas tengo, pero bueno. Este puede estar bien. Este por aquí. Estoy viendo las armitas que tenemos. Venga, vamos para allá. Oh, qué tiro que hay por ahí. ¿A dónde vamos? Sigue los puentes de piedra. Puente de piedra. Hombre, ahí, ahí hemos fallado. Un Reflete. Ese no lo veo. Ahí teníamos la mira también. A ver. Toma, tirillo. No te escondas, que es peor. Lanzando flechitas por ahí. Lanzando las para arriba. Venga, vamos para adelante. Tenemos pocas balas, eh. Cuidado. Ahí. Cuidado. En el momento no veo ninguno. Hay acción, tenemos al Y a ver si hay algo. Ahí, flechita. Podríamos cambiar. Había la ballestita ahora. Vale. Hay más cositas por aquí. Venga, munición. Muy buena. Y dame la flechita. Ahí. Ahí detrás de la parada del autobús. Cambiamos de hombro. A ver. Toma, para que acabes con ella. No dejéis que nos rodeen. lo disparamos bien. ¿Qué se va? <ríe> me los cargo a todos. ¿Eh? Son qué <risa> decías, venga, dame munición, vamos a ir matando y ya la looteamos Unas malas me pongo, ¡Eliminadlos! Las copetillas Toma Toma, Lili Venga, salís para afuera ¡Eh! Tengo aquí uno ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¡Eh! Se me ha escondido ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú por ahí? Venga, niño El le vi que no mata ni una mosca Dale, esa Vamos a dar los tirillos, parece esto Una sala de tiro ¡Eh! hemos dado bien, ¿vale? Eh, cómo se esconde Toma esa Ojo, me están disparando por ahí No sé quién es A esa le hemos dado bien, ¿vale? Esto no da munición ni nada Ahí Vamos a tener otro por aquí, creo Vamos a ir a, a por ahí. Vamos por ella. Está ahí muy. ¡Eh, eh! El de la entrada. <ríe> ¡Ay, que se me va! ¡Eh! Me quita que era el niño. Niño me ha asustado. ¿Qué te pasa, amiga? Da ¡El otro! Dale ahí, dale ahí. Vamos allá. Tu casa no veo a nadie. Caballo no bajes la guardia. Tenemos caballitos Venga, ahora vamos a lootear un poco, ¿vale? A ver Dice que lleno Estamos llenos también De momento no puedo fabricar nada Venga Ahí tenemos el caballito, ¿eh? De pistola De El fusil semiautomático Ya, ya, el caballito Si yo ya lo he visto hay que seguir looteando La hoja la podríamos cambiar por esta Por la barra Bueno, me da igual Seguimos con la hoja hasta que Hasta que se nos gaste, ¿vale? Venga Vamos llenando munición. He matado a otros poquillos, pero bueno. Venga, aquí podemos levantarnos, yo creo. Mucha munición de escopeta. Y dice que hay algo más. Vale, ballestita. Me gustaría algo más de, de munición para el rifle, pero bueno Aquí no hay nada Venga, vámonos para el caballito, que yo creo que puede estar bien Vamos A ver si no hay ninguna moneda ni nada Yo creo que no Vamos a ver, estamos por aquí Muchas gracias a los nuevos suscriptores Ahí vamos subiendo. 869 suscriptores. Muchas gracias a todos. Y a todas. Ya, ya. Venga, que nos vamos, a caballitos, chavales. Más o menos. Ya estoy, la Avis Sabes de todo. Vámonos. Tenemos que correr tela. Eh Vamos, ¡Vamos! aparta. Vamos. ya Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. La lleva a fenómeno. El qué? Okay. No, no Venga, bueno, seguimos. Haciendo no. la luz, sencilla. No tengo luz. <risa> Espera. Aquí <risa> viene, Le cago en la mano de nosotros. Ahí, la chorla. se puede tirar me que encargarme yo me tiro yo me cargo a todo ojo, ojo, ojo ojo madre mía que acción, tío eh, eh el, el, el caballo toma, jinete oh, tío, tío, tío, tío oh, hemos caído a ver, niño vamos, vamos agárralo Oh, pues venga, vámonos Vamos. Ahora sí. Los Cambio de arma. Vale. Hay que salir de aquí. Venga. A ver. Abby, por aquí. esto, eh. A ver. Pegado ahí un leñazo. Ahí bueno, eh. ver, vale. Nos curamos. Y no sé si cambiar de aquí de arma un momento. Tenemos lanzallamas, pero. No tenemos escopeta, ¿eh? Vamos. <risa> Venga, vamos a ver. A ver si hay. No, parece que no. O pues sí. Ahí abajo sí si hay algo. Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? No sé qué encargarme. Decía que había algo. No lo veo, de esas casas. Aquí un poquito más para adelante, y allí, para acá, que ¡A pegarle pegar unos tirillos a esto, no había otro. Ahí en, en la puerta ¿Y? Me habéis descubierto ya No me pongo el ráfaga porque ya está más munición Venga, Vamos a ver Buah, está lleno de loot De pistola, bueno Sí, Esto es el que me interesa Más luz por aquí No lo veo vale. Este me interesa Aquí lo alto Y luego por la escalerilla y para abajo parece Bien, Explosivo también podría venir bien un explosivo aquí. Como vea, ¿qué tal? Ven. Toma ropa. Y se como lanza. <ríe> ay, ay, que no da el otro. El chico del arco, como me toca ahí al levy os reviento a todo Ahí se le va a una bombita El rifle va bien, ¿eh? Ah, Reventan marcha. Tengo que hacer un Un botiquín, pero bueno Por lo demás vamos bien Allí podríamos ir también Visto aquí, vale, de munición de pistola es que con el fragor de la batalla no vemos los, no vemos el loot. Me parece que hay algo, pero no lo veo. No lo coge ahí, estamos llenos. Vale, munición de escopeta. Buah, cuántas cosas, tío. Venga, agarra ahí la, la sandía. Que te reviento la sandía. Toma, como hemos reventado y la sandía con la. ¡Este reviento! Ahí, para que quiera. Mira, al Levi le estamos dando frutita. Que coma ahí, que está muy delgado. Que coja vitamina que le va a hacer falta. Esperemos que sobreviva. Venga. Vamos cogiendo cositas por aquí. Cartucho de incendiario, ¿eh? Poca broma. Aunque el rifle es muy potente. Venga, ahí. Estamos llenos, ok. Ahí tenemos uno. A ver. Está ahí escondido. Muchazo. ¿Cuántas te voy a dar yo a ti? Toma, sin mira ni nada. Buena, buena el Levi. Venga, tenemos que movernos. No más pendiente del look de otra cosa ¡Eh! ¡Que viene ese! ¡Ah! ¡Se me ha escapado! Ahora Vale Dame. suena muy... Ahí vienen Ahí vienen dos ¡Eh! Ahí ¿Dónde ibas tú? Hemos otra Pero no es lo que quiero A ver si me da luz Ahí Superamos munición. El niño ya se ha levantado. Eso es que ya lo hemos reventado todo. Vale, por aquí. Venga, tijerita Aquí también. Vale. Y aquí. Perfecto. Quería coger, no sé, algo de... Una moneda o algo. Vale, ahí me hice de cambiar el hacha por la os. Esta no está mal, el hacha, ¿eh? 2, 4, 6. 4, 6, 7. La os es mejor, desde luego. Pero bueno. Venga, no suena nada, perfecto. Vamos a ver. Muallas que están ahí detrás. Creo que aquí unos pocos, ¿eh? Ahí para acá la munición. <ríe> venga, seguimos. Nada por aquí. Cuidado, eh. Habrá otro camino. Otro camino. Por aquí, venga, vamos. Venga. cuidado, eh con bueno, el fuego ahora vamos a ver bueno, bueno, bueno que nos quedamos Hay sin que puente de aquí, de vamos me agacho un poquito para ir más vamos. Y allí, como que no, no Lo sé. ¿Qué me estás contando que no sepa odio ahora que ahora que tengo que saltar ¿o qué, tío? creo que sí, eh nos ahogamos Fuera. ¿Qué? ¿Para, ¿Para dónde? Arriba no me deja Ahí, ahí, ahí, ahí me quemo Creo que abajo ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Me he bloqueado ¡Por aquí, por aquí! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vamos! Hay que salir de aquí como sea ¡Vamos, Lev! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! oh, oh! ¡Vamos! No se quema ¡Vamos! Oh, Dios! ¡No, el del... ¡Dios! ¡Dios! ¡Que nos matan al niño! ¡Dios! Está atrapada Se ha tenido que quitar de la mochila ¡Vamos! ¡Vamos! No la ha cogido! ¡No, no! ¡Ahí, ahí! ¡Oye, al niño me lo toca, eh! Venga. Bueno. Ah, vamos a ver. Enfrentamiento. Eh, eh. Ostras, ese me ha dolido. Nos coge Bueno, y nada no por aquí, tío. Pa. No. Y viene. El niño, no me lo habrá matado, ¿no? Lo que es escabullir Y golpea ¡Ah! Estaba escapulliendo Pero Ahí le he dado Ahí le he dado Sangriento el juego, ¿eh? Ahí viene Venga Le ¡Ay, ay, ay, da nada ay! ¡Qué miedo! la con el tercero! ¡Ojo! ¡Hola, Trafal! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! viene! ¡Toma esa! ¡Y esa! ¡Ahí la hemos dado! ¡Ahí la hemos dado! ¡Yo si le tengo ya la boca ya! ¿Qué parece el Joker! ¡Ojo y eh! Bien, gracias por la ayuda. Oh, oh, oh, oh. Nos caemos. Bien, ya el corazoncillo. Ese me va a salir, está con la flecha, pero esto es qué? que no muere, tío. Le quito la flecha. Le quito la flecha. Y se la clavo en el ojo. Adiós, oh, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Que desencaja la mandíbula. Dios pero que los zombies esto Madre mía, como lo hemos dejado Uff Las muertes son terroríficas, eh No gasto para cardíaco, madre mía La mochila ¿La Mochila ¿La ¿Qué, tío? Que me cae mochila Si puedo encontrarla o algo, la mochila, en busca la mochila perdida. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿A dónde? Tengo una. Tengo una aquí. Aquí. Una barquita. Ahora que me quedo sin armas, tío. Hemos perdido las armas totales, Estoy preocupado. Al niño le quito el arco. A buscar la mochila de Dora De Dora a la exploradora Bueno, no hemos quedado sin mochila A apoyar el lo niño Bueno Supongo que aquí acaba el capítulo de Abby Supongo, porque hemos perdido la mochila Vamos a ver Uff Ya se va viendo el final, dice <ríe> Que va, aquí todavía queda nos queda la historia de la élite todavía y todo. <coughs> Vamos a ver. Estamos ahí con quemaduras, con... ...rescuños, heridas. Hemos salido vivos de milagro. Venga. Avis no tiene ni frío ni nada. Había una crack, una máquina. A ver, aparte de Abby, ya, ya. Pero no me hagas spoiler, no me hagas spoiler. Si yo lo voy descubriendo. Más que nada porque me quedo sin mochila. <ríe> más que nada porque me he quedado sin mochila. Venga, vamos a ver. Ya estamos otra vez en el acuario. Aquí. Okay. A ver quién sale ahora Bastante lluvia, ¿eh? Vale, hemos llegado al acuario okay. A ver, niño, ¿qué le pasa? Que está muy callado Están los dos callados, la verdad Ha perdido a la hermana Aquí muere hasta el gato, ¿eh? Bueno Sin mochila bueno, a Vamos a ver qué hacemos sí. No hay nada Pues venga No hay nada Yo no tengo ni, ni la linternilla, me he quedado Con los pantalones Puestos No sé qué vamos a encontrar. Tengo linterna. Se echa de menos a la linterna cuando no la tiene, a ver. O el casco minero en el Seven day A ver, está un poquito la entrada ahí. No, no pasa nada, tranquilo. Si no me has, no me has contado nada. Es que no sé cuándo al final tampoco ni nada Yo no he visto nada, entonces Es lo que me gusta de los juegos estos, ¿vale? Ya le daré un par de vueltas Si puedo, fuera de cámara Pero en principio Estamos trayendo la serie completa al canal Ya trajimos el 1 El de la OA parte 1 Con su DLC completito y todo las niñas, así que muy bien Y ahora estamos aquí Con él y con Abby En la parte 2 Venga, a ver qué nos encontramos por aquí. Estaba el perro muerto, la Ali, esta. Me han matado a la perrita. ¿Quién ha sido? Está experimentando por aquí. A ver, vamos a echar un. No hay nada. Vale. Esta está bloqueada. Vamos a ver. Podemos. En principio no. Por aquí. Uh, rasta de sangre. Bueno, menudo he charcaco de sangre, eh. Ten cuidado. Aquí en la sala de los cangrejos. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero esto es un drama, tío! <risa> Esta fue la, la Eli, la Eli. Estaba a buscar venganza ahora. Se cargado a Lowen y a... Y a la Mel. Madre mía. Adiós, Win. Adiós. Me está echando la pota. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Madre mía. Que es caso. Hello, Red Van Plus. Welcome. El canto me chanel. Uff. Se va a liar, eh. No sé si al final o qué de esto, pero del capítulo. Vamos a ver, vamos a ver. Hay aquí el mapa, ¿no? El mapa de la Eli o qué. ¿Qué es eso? A ver, se recompone. Sí, sí, el mapa que teníamos de la Eli. A lo mejor le dejo aquí una nota. O, o no Lo mismo le ha perdido el mapa ahí Vamos a ver Hotel, Nora, los scar. Vamos Sabe dónde va Eli Bueno Está bien, está bien Vamos a ver el hotel el teatro, el teatro este Casandra, vale, yo creo que vaya a buscarla. Y cuando encontremos? Primero veamos cómo entrar. Venga, se nos viene, ¿eh? Parece. El niño mola, la verdad que no es lo mismo ir solo que en compañía y no teniendo que cuidar de ellos, la verdad también, ¿eh? Os lo digo, aunque. Que no mueran, lo que me refiero y tal En los combates Y no te hagas estar pendiente de ellos Para curarlos ni nada En el level within tienes que estar pendiente Del compañero Venga, a okay. ver A ver por dónde entramos abi tiene, tiene, tiene hambre <ríe> abi Se es hungry Vamos a ver tengo nada más que la pistolita y ya está Tengo munición infinita, bien, bien Al menos tengo munición infinita Cargamos, vale Hay más monedas, yo creo Venga, vamos para adentro No puede por aquí Me parecía a mí demasiado fácil, vale Vamos a tener que buscarle algún Alguna entrada Venga, vamos a ver. Algo que podamos subir, algo que podamos escalar. Vale. No sé. Ahí... La escalerilla. Ahí muy buena. Vale. La escalera. Spain. ¿Listo? I'm from Spain. De Irán. Ok. Welcome. Eh, niño Ven, tenemos más calerita. Voy a mirar por si hay algo por aquí Sí Será la escalera, supongo Sí O algo que hay ahí arriba Bueno, vamos para arriba Ahí como, como escala, niño Oh, qué brazacos tiene la Abby Vamos a ver Pone que hay algo por aquí el, el cable este, ¿no? ¿O qué? No hay más nada era, ¿no? sé sí. Venga Ojo Es una radio, ¿eh? No es como Ashley de, de Resident Evil 4 Claro, ahora claro, tiene que ir pendiente de la de Ashley la, de, la, de la hija del presidente Hay una serie muy buena en, en Netflix de Resident Evil Lo mismo por aquí Cuidado, no te alejes Hay algo de luz o algo, no sé Bueno, sí, ahí está lejos A ver. Ah, ya recuerdo este sitio, ya lo recuerdo Ya tanto que nos venimos por aquí Por el teatro Como está todo tan oscurito Ahí no hay nada, ¿no? Detrás. Que antes sí sonó algo Pero bueno Seguimos, a ver Hasta que nos encontremos con la y esta Vamos a ver Aquí no había salida Vale Entonces, ¿por dónde? Es? Tenemos que bajar abajo de la escalera, imagino... No lo sé. Vamos Por aquí, por aquí parece... Ah, vale. El Tommy... Estoy aquí hablando solo. Dios, oh, se lo va a cargar todo mi tío. Manos arriba, Aléjate de eso. He dicho que te alejes. Ojo que se nos viene. ¿eh? Cometes un grave error. No te des la vuelta. A ver. Sigue apuntándole. Ahora viene la cosa. Ahora el suelo. Me matarás como una cobarde. <risa> Oh, trapa, pues sí, parece que sí. Soy oh, una mierda. Dios, odio. Oh, Arriba. Jesse. me cargo también. No lo hagas, Lily. Mira, Eli, ya te quita. Levanta, ya. de una vez. Cierra la boca. Muy bien, para, para. Mira, Eli, ya tenía yo ganas de verla otra vez. Tira tu arma. Aquí va a haber lucha, ¿no? Que se peleen, ¿eh? A puñetazo. No. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo por salvarme. No hay aquí... culpa por mi culpa, es a mí. quién buscas? Tienen que aclarar las cosas. Suéltalo. Eran mis amigos. Os dejamos vivir. Y lo arruinasteis. ¡Ey! Que la en... Oh Dios, se la ha cargado Tommy, me cago en la mar, tío No te tira con la pegado en la nuca ah, Espero es que no me mola, tío, que se enfrente Muere aquí hasta el apuntador y no dejes que se Pero bueno es El apocalipsis Y es un drama ¿Qué Te disparo Eli es que no quiero dispararla, la pobrecita Es mi amiga ¡No jodas, Joder. <ríe> Venga, no quiero dispararle Es que lo que pasa es Te ponen aquí en un <ríe> encrucijada Vea ya Ojo ¿Cómo que me mata? <ríe> ¿Ahora qué? Ahora es que tengo que correr sí yo qué. Ah, vale. Pero no tenemos que escondernos o algo. No tengo ni idea, eh. Coger algún arma. <ríe> me ha quitado la pistola. ¡No, hombre! ¿Y hay algo? ¿Dónde está? <ríe> Lula veo. Por allí, por allí anda. Por ahí anda la Eli que nos va a pillar. No sé para dónde tengo que tirar ni lo que hacer. Mira, ¿a dónde anda? ¡Que viene! No puedo hacer nada, que viene. Me está buscando, me está buscando. Me está para atrás no puedo ir, ¿no? ¿La pillo yo? ¿Sigilo? Pobrecita, mi Eli Oh, cómo se defiende Toma, bocado Toma, bocado ¿Con quién estáis, chavales? Yo estoy con Eli, tío yo estoy con Eli, chavales Eli también mola, la vi, pero soy más fan de Eli. ¡Eh, eh! ¡Viene! ¡Ojo! De mierda. Tenemos que seguir escondiéndonos. ¡Tírale! ¡Viene la Eli! Voy a venir por ahí. Bueno, al menos tengo botiquín lleno. Ojo por aquí que nos puede ver con la luz. Hay que ocultarse. A ver, ¿dónde está? Ahí A ver si le puedo pegar desde aquí, ¿no? Un botellazo o algo ¿Aquí ¿Es por ella o qué? Tenemos ahí enfrente Ahí, parece que no se mueve, ¿eh? ¿Qué viene? No, que va, no se mueve Ya te digo, chaval Está, está, No la veo ya. Se me escabulle. <ríe> Ay, que me va a ver? Está ahí, está. Toma. ¡Tiraco! ¡Oh! ¡Tiraco! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¡Oh! ¡Tiraco! Bueno, no ataca a Eri directamente cuando te apunta con un arma. Normal, normal. Madre mía, chavales. Venga, sí. Creo que he tardado mucho en. Te escabullas. Ahí. ¡Derechazo! Aquí no sé si tengo que darle repetidamente al cuadrado O... A ver, lo he pulsado ¡Que lo hagamos, que lo hagamos! Porcita. ¡Pues, toma! ¡Puña a la pierna! ¡Avechazo! Esto es lo que me esperaba, ¿eh? En verdad, esta pelea ahí... A muerte... Ostras, tú esta está herida, eh, la pierna. Está morido. <ríe> Trafa, no digas nada. Otra botella. se me ha escapado. Vale. Imagino. Ojo, que aquí hay más luz. Menos serán botiquines. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto ruido! Vamos a hacer tanto ruido. ¿Qué viene? <ríe> ¿Qué viene? ¡Ay, me ha fallado! ¡Que me va a pegar un flechazo! <ríe> ¡Ay, en las cuerdecillas está la cadenilla! ¡Ay, que viene! ¡Qué viene! ¡Toma! ¡Toma! Vamos a pelear a nadie Esto ¿eh? que le ha partido el brazo Y la boca Y la nariz Madre mía Madrecita mi Eli Que viene Que viene Que viene la Dina Odio ¡Oh, el otro que faltaba Y esta está embarazada también Por Dios No No, no, no, no, no! Loop Aro tío! La Meli también lo estaba La El niño la quiere parar La vi como una asesina nata Pero bueno La deja, la deja vivir, ¿vale? Vamos Ojo la armadura ahí Cita a mi Eli, tío. La que le ha dado. No da batalla, ¿eh? Ay, Eli. Echo la sangre, tío, por los ojos y todo. Uf, y la que le han dado a la. a la Dina. Madre mía. Aquí no se salva ni el tato. ¡Qué movida, ¿no? <risa> no esperaba esto De cierta manera sí, pero el final ahí le... Me Quedo ahí un poquillo agridulce Yo quería que ganara la Eli <risa> Vamos a ver ¿Quién hay aquí? Es la Eli, ¿no? Vale, está el, el reloj de Joel, tío ¡Ay, que tiene un bebé! Un bebecito por ahí. ¿Sabes de la Dina? Hola, colega. Mira. <ríe> Sí, sí, tiene cara de ladina <risa> Y el Jesse el, el asiático Qué guay esto Vamos con el bebé, acuesta No hay nada más, me imagino de luz ni nada oh, Pues sí, tío <risa> Digo yo que no hay luz, esto está lleno De cosas Y algo por aquí, no En la siguiente habitación a lo mejor Vamos a ver Dice que para abajo pero antes Vamos a echar un vistazo aquí, una pistilla Mira ¿Quién es ese niño tan precioso? <risas> no, esto mola Lo de los espejos, eh Los espejos tienen que ser operativos en los videojuegos Nada de espejos que no sirvan para nada Para eso no lo pongas Espejillo A ver, nos movemos Hace cositas y genial Ahí Bueno, dibujito aquí De los... Mírala, la, la Dina Y el niño ¿Quién ha pintado todo esto, tío? Sabéis, ley que son los postes, ¿vale? De los cómics y tal Oh, ahí en la, en la granjita Donde vive El astronauta Antes del pasado, de los dinosaurios Comis, pintura, vale, vale. Aquí otra pista de los pistol Los Punky. Venga, seguimos. Vamos para abajo a ver esta pistilla. ¿Este me dice que para afuera o cómo? No sí. Sé. una fotillo, vale. Saluda a la tita Talia. Hola tita Talia. <risas> que no me digáis a mí que no es graciosa la Elia, es que es mucho más graciosa que que la otra, que la Abby. Esta mola mucho. Es un personaje muy carismático. Bueno, aquí tienen todos los del bebé, todo montado, todo guay. La salita, la sala de juego. Vale, este ya lo hemos visto. Seguimos. Venga, vamos a buscar más pistas. Aquí una notilla. Vamos a de la serie, ¿eh? Mi querida Dina, gracias por la carta y la fotografía. Qué grande está JJ. Tiene la sonrisa de, de Jesse. Como salga su padre, en fin, buena suerte. Estoy deseando visitaros. La espalda me está dando la tabarra, pero voy mejorando. Aún así, el médico dice que necesito una semana más de reposo. Iré en cuanto pueda. Aprecio las dulces palabras que me dedicas en tu carta. Voy a decir algo que creo que es obvio. Jesse nunca te culparía por lo que pasó. Nosotros tampoco. Te queremos. Formas parte de nuestra familia. Cuídate. Si cambiáis de opinión alguna vez, Eli, JJ y tú, siempre tendréis un hogar en Jackson. Con amor, Robbie. la tío. Pues nada. En el aire está la dina. Es que Tenemos por aquí unos disquitos. Ponemos música. Claro. Este música. Repetece bailar, eh. El chacacabum. Muy bien. Mira, Una le da cuerda alto que disco. <risa> Se si llevaban una maleta, a ver, los tocadiscos, estos eran transportables, se los llevaba la gente, sí, iban haciendo fiesta Con esto. A ver... Se con poco. Estoy contigo, Mi listón está muy bajo. Espero que me salte el copy, <risa> que seguro que me salta, como me salte... ¡Fuera! ya <risa> oh. lo malo. Pues salta el copy. Uh, minutos pasos de baile. Oh, qué molan. sí. Uh, mira, mamá. ¿Mm? Oh, vaya. Uh. Anda, hola. <risa> El niño, ¿cómo flipa? Esto me está poniendo cachonda. Anda, Dina. Lo sé muy bien. Vale. Vale, me estás distrayendo. Lo sé. Venga, vamos a ver. Vale, ya está. Vete. Vale. No sé si queda algo más. Creo que me he a Oli fuera. Sí, creo que vamos a tener que sal a salir afuera, mira la despensa aquí, ¿vale? Sus cosillas, sus tomates, ajo, pimienta, ¿vale? Y arbas, tiene de todo aquí. Mira, niño, cómo mola, ¿eh? ¿Dónde está? <ríe> creo que está en el tractor. Eh, pues vamos a tener que ir al tractor. ¿Eh? Había algo más por aquí. Hay que examinar bien, ¿vale? Antes de irnos. Nos faltaba este cuartito de aquí. Otro cuarto de baño por aquí. Voy a enseñar al niño. Al espejito. quién es el niño más guapo? Toma, tirón de pelo. <ríe> sí, sí. Hay que estar alerta que los nenes pegan el tirón rápido. <ríe> Y después de las patas de pupita. <ríe> Ahora nos creemos que son Inofensivos Y resulta que no Que, que también se defiende Venga, más de chiquitito Venga, vamos a Esto me gusta Aquí Venga, vamos a tener que ir otra Vale Será este o qué no sé, el final este, vamos a ver Niño, sí, Oli ha dicho ¿Quién es Oli? A ver, por aquí no me deja Tiene un pajarito, que es? <risa> el tractor está hecho en polvo, ¿eh? También lo digo No creo que vaya a funcionar Ah, vale, es una mascotilla Vale, vale, es un elefantito. Digo yo, ¿quién es Oli? Ok. Ahí con la orejita y la trompita. mira cómo. ¡Eh! La gravedad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! <ríe> Está muy bien, ¿eh? ¿Cómo funciona la gravedad? A ver, colega. Venga, nos vamos a dar una vueltecita en el trastorillo. Sí, ya estamos. Venga, ponte con conducir, campeón? Es que estampa. ¿Sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando seas más grande. Y dejes de cagarte encima. <risa> es igual. Todos lo hacemos. <risa> Qué buena. No sé, esto es el final, a ver. Aquí. Maravilloso, ¿eh? Te contaré muchas historias. En la ¿eh? El otro, ¿eh? ¿Sí se ven pajarillos por ahí en el horizonte. Hay esperanza, ¿eh? Después del de apocalipsis, zombie. Inmortal. Hay esperanza. ¿Qué pasa, Eli? Aquí se queda el juego. Intentando ver las vistas y tal. Patata, patata. Mi, bebé, patatita. <ríe> mi patata, mi patata. Lo tonto que nos ponemos cuando nos ponemos a hacerle cosas a los niños, a los bebés. Venga. JJ la, la habrán puesto por Jessie y por Joel, me imagino. Estoy haciendo yo ahí una... Vale, sale ahí el círculo. Vamos para atrás. Venga. Eh, patatita. Venga. A ver qué hace ahora mamá. Venga. ha pedido que le trajéramos el, el elefantito, el loli A tú, si tiene toda la rueda reventar el trastor... <ríe> ¿Cómo va? Arranca Hombre, la aja está bien, ¿no? Pasa que esto no es trigo ni nada, parece No sé, sí, parece que está que sí Trigo, avena o algo de eso Algún cereal, parece Ahí lleva el oli en el pantalón Venga, Yo creo que ya no hay más nada Digo de, de pistilla y eso Ojo oh, que sí hay algo A ver, el árbol, el árbol ¿Qué nos dice el árbol? Por aquí hay algo Aquí, aquí, aquí Vale Tina y Eli Ahora falta el JJ Venga A una mano ¿Cómo le pegáis? J J J J, D más E JJ Mira Yo creo que si no Ya nos podemos ir hay cosillas por aquí para la... Tienen en su huertecillo, ¿vale? Ahí su lechuguita, ahí su historia. Además hay un... un vivero ahí o algo. Bueno, vamos ahí a buscar a Dina. Si no, no, nos enrollamos mucho aquí. Esto parece una película ahí, ¿eh? Qué maravilloso atardecer. No me digáis que no se lo curran aquí con la paleta de colores, ¿eh? han currado tela. Vamos a ver. Bueno, un final bueno. Voy a ir a tender la ropa. En principio, vamos a ver, no, no te pierdas. A ver. Oh, uf, mi espalda. ¿Puedes? A ver, sí. vamos a ver. Aquí, sí, aquí, tranquilo. lo de el huertecillo. No, no, no está bien. Hice por el frío de niño. Espero que no nos ataque nadie. Venga, vamos a ver. ¿Qué nos cuenta Dina? Mira cómo fregan la antigua usanza y con el esa es la lavadora ¿eh? la, la la tinaja esa que no sé cómo se llama de metal acero y mucha mano ¿eh? ahí vale, titi, titi, titi. en serio la lavadora esta mira tiene ovejita mira el corderito vamos a ver el corderito quieres tocarlo Sí. <risa> Con el los chicosita, mira qué bonito. Muy bien. Hola, hola. Ya lo cojo yo. ¿Vas a guardar las ovejas? Ya puedo, tranquila. Sí, sí. Quiero que descanses. Vale, venga. Se lo pasa a ella para que tenga ahí el, el bebito mejor. Ahora tú pueda tener las dos manos libres. Lo mete ahí como si fuera un marsupial No me digas que no... Esto, esto lo hemos copiado de los canguros Que me mate Enrollese Venga, ahora tenemos que pastorear A la abejita Vamos a correr por aquí A la abejita Venga Venga, Venga. Vamos para allá Margarita Qué graciosa es Eli! Venga, tú, no te escapes. Sí. ¿Cuántas ovejas tenemos? ¿Cuántas crees Unas 25, ¿eh? Una, dos. Voy a parar, que me entra sueño. <ríe> Venga, para el granero todo, hombre. Eugenia. ¡Eugenia! Eugenia. <ríe> <ríe> Margarita. Date prisa. Los nombres que le han puesto a la ovejita. Venga para dentro. Toma. Ahí. Cerramos la puerta, que... Ah, la chiquitina, vale Vale, vale. Caderito. Ovejitas hasta mañana. Eh. Qué guay. Venga eh, por ahí. Ha salido. Vamos a ver... Ven, pequeñín. Adiós, adiós. Ostras, ¿se acordó de Joel? Niño también Se No sabía que no iba a ser todo tan... Ahora se sí, nos va el corderito Para, para, para, para Bueno, bueno, bueno, bueno Se nos cerrado la puerta Todo oscuro Y... Estamos en otro lado ya Estamos como siempre Ay, mira, Joel. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. Eh, okay, Joel, te este vas a ser una pesadilla. Como lo quería. oye, ¡No, no! ¡No! Está teniendo aquí un episodio. Tranquila, estás en casa, estás en casa. Respira, respira. Es que... Vale, no puedo. Voy a cogértelo, ¿vale? Vamos. Trae. Ven. Es que después de todo lo que ha pasado, poca broma, ¿eh? Todos tienen ahí su trauma y su historia. Uf. A Eli ahí... Lo echamos, lo echamos de menos a Joel. No tortas pegaba Ahora hizo un buen trabajo enseñando a Eli y dándole buenos valores. Ay, madre, dice la pobre. La granjera han acabado. Llevábamos mucho tiempo sin emociones, eh. Bueno. una trampa un lazo quién puede ser es ella, se vale. ya bueno, seguimos esto no acaba nunca, ¿te crees que acaba? Pero no acaba <ríe> yo como no sé cuándo acaba, pues ahí sigo Venga, Ya pues hemos cogido ahí uno un conejito a la cena. Venga. Hombre, la verdad es que la granja mola aquí. No sé si es en Seattle. Supongo que sí, será si en Seattle. Venga. Allí tenemos el caballito. Será otro porque el antiguo ya murió, ¿no? Los ya nos mataron a todas las mascotas y todo. Arr. Yo estoy loco para montarme en el caballo y darme una vuelta por aquí por el campo Míralo Una jota La Tommy Si nos dan una alegría, no sabemos si el Tommy Está muerto vivo Yo diría que está muerto, pero vamos Todo puede pasar Vamos a ver ¿Estás pasando? bueno, a mí me da una sorpresilla. ¡Míralo! Menuda fuerza tiene ¡El que... tito Tommy. Hola, Tommy! ¡Está vivo! Aquí estás. ¡Guay! Oh, sí. Sí. Dame. ¿Puedo, puedo? ¡Está herido, pero... Hola. ¡Pero viviste coleando! ¡Me alegro de verte. Bueno, hombre... <risa> el pueblo bien? ¿Y María? Está, bien. está muy bien, están muy bien las conversaciones y todo. Me gusta. Dándonos un tiempo. Mm. Lo siento. Nah. Lo hemos hablado mucho de... Han separado la María y el Tommy. María, mucha María. Ahora mismo este se va a dar un descanso. Se si viene aquí a la granja. Aquí. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Que nos cuenta. Llevo meses recopilando información. Bueno, sabemos. Un tipo nuevo. oyó mi historia. Y me habló de una mujer que comerció mientras iba por California. Santa Bárbara. Era de complexión fuerte. Salavi. Iba con un chico con cicatrices en la cara. Y el Lev. Levy. Dijo que vivía. En la costa. En un viejo velero. Justo aquí. ¿Quieren ir por ella o qué? Tiene que ser ella. Ya, pero yo creo que esta ya va a darlo por terminado el asunto. Eso no sé. Se... Se a ver. Yo creo que lo mejor es pasar página. Tony quiere venganza. Bueno. Yo no puedo. No sé. Que los actores de blas son muy buenos, ¿eh? Es imprescindible un, una historia como esta. entendible tener tener ahí un buen elenco de de actores de doblaje. estando aquí tan a gusto está eso dijiste cuando volvimos a Jackson Tommy qué decepción es que claro Eso. Nada. Una mierda, Tommy. ¿Sabes lo que hemos pasado? Déjalo. Me hizo una promesa. Eso no me importa. Ya lo sé, Dina. Ese es tu puto problema. Escúchame. Fue todo, todo, todo y... No vuelvas a venir con esa mierda a mi casa. Eso lo explica de momento, la Dina, ¿a ver Sí, pero la he dejado aquí el mapa. el sitio Me imagino tercera parte. No sabemos. A ver, esta es la misma... Ya no puede dormir. Esta es la misma con la mochila y... y se echa la manta a la cabeza y se va... En busca de la vi. Vamos a ver. Bueno. A ver que se escapa por la <risa> No, no, va a cerrarla. Entra fresquete por la noche, hombre. Vamos. Se va a tomar un vaso de leche o qué? A ver qué hacemos. Ahí. Aquí que hay el cofre este, en la caja. Caja de cartón. El diario. Tenemos el diario. Vale. Quería extinguir el deseo. Vale, eh, hay más cositas. No sé si estoy ciega, puedo dejarlo todo atrás. Eh, ahí tienes ella sus cosas. No sé por qué la estamos leyendo al revés también, pero bueno. Llevo casi todo el día sin pensar en Seattle. Lo mismo no están en Seattle, están en otra parte. ¿Vale? No, no, hay, no hay mucho más ahí. Hay esta página y. Y la otra. ¿Vale? Pues nada. Ok. Nuestro diario. No sé qué más puede pasar Esta no tiene caballo para irse ni nada Se si oye por ahí El vientecillo Por aquí Sí, esta ventana Hay que cerrarla, que hace fresquete por la noche Odio a la guitarra. ¿No? Ah, se va a si acordar otra vez de yo. Piazo guitarrita todo guapa. Eh, y con la acústica aquí. Esto lo tengo que tener cuidado también, que me salta el copy. ¿Qué pasa? No tocamos, no tocamos Ahí Vale, lo tenemos Que se acuerda, ella eh? se acuerda siempre de, de, de Joel, lo tiene muy presente siempre aunque esté con la Dina y esté con el niño y tal, y haya hecho ha su vida, pero su pasado. ¿Cómo ve esto? ¿Estuki aquí o qué? ¿Dónde viejas tiempo? ¿Esto qué? ¿Espero que no me salte el copyright? ¿Un poquito aquí de country o qué? Mira que bien se le pasa. La Dina. Yesi. Yo odio esto Son todos carismáticos, la verdad <ríe> Este no le gusta la festuqui La tu bailecilla viejo un buen repaso. Tu viejo, dice ¿Qué ha pasado? Yo, ¿eh? sobre mis patrullas No vayas aquí, no vayas allí Es curioso <ríe> lo que se implica cuando te toca salir Sí Está montando un número. No sé. Os doy solo dos semanas para que volváis. Ni de coña. ¿Te ha. dicho algo? Una semana. Eli. Oye. Has tardado mucho. Ya estoy aquí, ¿no? Dina. Jessie, venga. Sí, pero la a la que Old le gusta day. ahora es la Ellie. Sí, señor. Ok. Qué idiota eres. Vamos. Conmigo no te enfades. <risa> vale, tengo una pregunta muy seria que hacerte. ¿Crees que huelo mal? Creo que hueles esa basura. Oh, vale, oh. te gusta. Qué asco, <ríe> te encanta. ¿Cómo lo sabe. Ahora mismo te están mirando todos los chicos. Han puesto la lenta y ¿Qué? están estas dos. No creo. Quizá te tienen celos. Soy una chica, no una menina. Bueno, si la estaba mirando, lo va a dejar otra vez. A los, a los chicos lo va a dejar. Eh, ¿Está guay la puserilla? la no, a ver, Este no quiere movida. Lo siento. Por un beso que se han dado. Lo siento. Sí, es que había niños por ahí tal. No es que tampoco tú seas un ejemplo a seguir. Sí, lo que necesita el pueblo otra tortillera malhablada. Oh, ¡Dios! ¿Qué acabas de decir, Eli? Ellie? No fuera hacia aquí. Mira, no mira a a Joel. Oye, ya basta. ¿Y la María? ¿Y el Venga, Tommy? Vamos fuera. Y ellas qué? Preocúpate por ti. Vamos a tomar. El... ¿Estás bien? ¿Qué coño te pasa? No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito tu ayuda, Joel. ¿Vamos que ella iré con el Joel. Siempre cuidándola Vale Y este es un magnífico doblador El actor este que dobla a Joel Es magnífico Muy contento, ¿eh? Con el juego Próximamente van a sacar el multijugador, ¿eh? Aquí para el de la OA2. Está pendiente, no sé En qué fecha lo sacarán exactamente Pero lo tenían previsto, ¿eh? En el multijugador Yo no le jugué mucho en el 1 El multijugador lo probé, pero no, no le jugué mucho La verdad Me gustó más el modo historia A ver La de tiempo que hará que no duerme tanto, Sí, vaya día Está bien Ven vale. a la cama No sé yo Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Tengo que terminar Claro, esta no... Tú no le debes nada a Tommy Yo no enfermo. No como, no... No sé como tú, Dina ¿Crees que esto es sencillo? Por ti y por él Lo soporto Te quiero Pruébalo Quédate No puedo Difícil elección pero la sabemos como es Ellie Y, y como lo y quería también A Joel Sin saber y tal y creyendo que estarás muerta por ahí. No pienso morir. Ya, bueno, Jesse tampoco. Eso no lo sabe. Ni yo Oye, para... Oye, La Dina teme oye, perderla. Vamos. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que esto. No. Difícil, difícil lección a tomar. Volveré a pasar por esto. A ver. Depende de ti. Bueno, nos vamos con la mochililla. Yo sabía que más o menos... A él y nos... No iba a pasar por el aro. La Dina la ha intentado proteger y tal, pero no lo ha conseguido al final. Volvemos al mundo apocalíptico. Vamos a ver. Con las Converse. <ríe> Tienen que estar un poquillo gastadas las Converse, ¿eh? cuatro ya yeah, ha, ha salido pelito. Constante. Ya solo hay que. Alá, uh, ha salido si pelo. Estuvimos aquí la semana pasada. No entiendo que dieras una pistola por esto. Es una pista. No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí. Para. Me da buena espina. A mí no. Vamos. Bueno, vamos a recuperar la mochililla. Vamos a tenemos por la mochila. No tengo muchas armas por ahí, ¿eh? <ríe> a ver, no tengo armas, no puedo. Ah, sí, mira. Botiquín. 24 días. la pistola. No va a estar en este lado. Son todos pares. Y la.. Esta, ¿vale? principio. 2409. El 2425 estará por aquí. Mm, no sé hacerme sí. alguna. Es lo único que podemos hacer: alguna de estas, alguna daga, por si acaso. Bueno, entramos un en arma cuerpo a cuerpo y trapo. Bueno, nos quedaban estos para fabricar más dagas y tal. Botiquines más rápido, eso nos podríamos dar, yo qué sé. Este ya lo, lo tenemos a tope. Este también Pues venga, este mismo Combate en espacios cerrados Y nos faltaría ese Y ahora, pues Aumentamos la, la velocidad de usar los botiquines Qué bien se ve ahora de día, tío sí, los siguen por ahí. Qué guay ¿Qué? ¿Qué crees que traman? No lo sé El objetivo era reconstruir la sociedad hay muchas Bien. formas de intentar eso. No sé para dónde tenemos que ir ni nada. Me parece un sitio extraño para un grupo de resistencia. Había puestos de todo tipo ¿Qué? ahí fuera y algo. infectado? Bueno, bueno, la de esta también me lo cargo ahora. Pueden ver o okay? qué? Hay varios. Ojo, eh. Silencio. ¿A dormir? Vamos a por la otra. No se dé la vuelta a ver las Venga. No acaba, ¿eh? Yo me creía que iba a acabar, pero no acaba <ríe> Estamos de regreso aquí en, en algún centro residencial O algo Bueno, parece que tenemos algo de luz Y más Chequeador Que no nos vea Otro por ahí, creo, ¿eh? Este es normal Este es el zombie normal infectado normal A ver dónde está el otro Ahí está Vamos ¿eh? con él, La botella le podía dar Creo Este no lo puedo agarrar Daga, vaga. Pues nada, daga. Toma, da guita y a dormir. Venga, hombre. Algo más por aquí. Bien. Aquí. Pues sí. Sigue en guardia. Sigamos buscando la casa. Veinticuatro veinticinco. Venga. Perfecto. Ah, vale, veinticuatro veinticinco vamos buscando, vale. Las víboras están aquí. Nadie va a esclavizarme. Joder. Andrew, Logan, Ori. Papá está de camino. Bueno. No sabemos. Historia aquí de los supervivientes. Venga, más... Más cositas. encontramos aquí. Nada. Estamos llenos. No lo sé. Yo creo que ya ni más nada. Vale. Pero, ¿a dónde? Al oeste. Y ver qué hay ahí. Solo oeste. ¿Al oeste? ¿Y más allá? Ah, ¿Otros países, supongo? ¿Eso sí. quieres hacer? Aquí no? nos faltaba el bueno, este Nos pasamos antes. Pero bueno. Nos vamos ya, ¿no? ¿Qué quieres cenar esta noche? Venga. Tenemos más que cogí ayer. Siguen metidas en un cubo. Una pintada rara. Os víbora. Eso es que hay luciérnagas. No. Mm. Al menos que yo reconozca. Pago la linternilla. Y bueno, vamos a ver. Allí puede ser. Parece ser que sí. No sé qué número será esta, pero bueno. Vamos a ver por aquí. Vale. Tengo que andar el oro, que no sé lo que me voy a encontrar. Parece abandonado. Como todo lo demás. Bueno, vamos cogiendo cositas por aquí, pistitas y tal. Una carta ¿La Este es el sitio. aquí no hay nada. Santa Bárbara, no lo sabemos. ¿Estaba buscando algo? Que bueno, aquí había algo por el baño o algo. Alguna pistilla más. A ver los espejos, estos están inutilizados, ¿ves? Eso ya no me gusta. Están inutilizados. A ver, cuartito, los nenes o algo, yo qué sé. Han pi pintado el interior para que parezca. Hora de Pero las plantas no son así. Parece como una versión infantil y onírica del exterior. En el viejo mundo. Era normal decorar así las habitaciones de los niños. Mi padre me pintó una jungla de colores. Ah, vale. A Yara le encantaría. Seguro que sí. Se acuerda, se acuerda de la hermana, ¿vale? Aquí tenemos un par de cositas más. Pues la cocina. Vacío. ¡Eh! Una granadita Ah, no, un contenedor Para fabricarnos nosotros cositas Vale Aquí Vacío Hay más cositas, ¿eh? No sé por dónde Esto ya hemos visto Vale A ver ¿Hay otro acceso? Sí, de. ¿tiene, Tiene que ser alguna ventana o algo. Tú siempre aportas. Bien, ahí no hay nada. Por ahí no puedo salir. Aquí tampoco. Pues lo mismo está por el exterior, ¿eh? De la casa. Vamos. Ok. Muchas gracias por pasarte, Trafal. Un saludo, cuídate mucho. Venga, nos queda muy poquito Algo de munición por aquí Y la pistola de caza Un trapillo Vale A ti, campeón, por pasarte y Aguanta ahí el directito Muchas gracias Abrimos Vale Pues parece que no hay nada, ¿eh? A ver esta ventanita, a ver dónde nos lleva Al jardín trasero, pero no, no parece que haya nada A ver la piscina O algo y eh, no me voy a tirar, está claro Aquí, aquí, aquí hay cositas en el granero. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Bueno, un montón de luz por aquí, parece. Explosivo, alcohol, cuchilla. Cuchilla viene a mover, eh. Bien, falta trapo Para el botiquín ve Yo me voy a hacer aquí unas cuchillitas más Por si sí, las moscas vale. Me dice que tengo la pistola de caza Pero esta no es de caza, tío Esta pistola es un revólver Bueno Un par de ladrillos No sé Tendremos que romper algo o algo. Y no creo que haya nada. Bueno. Seguimos nuestra... Mejor vámonos. No, espera. Uy, uy. Se ha quedado ahí un poquillo pillado el sonido, ¿eh? A ver, lo mismo que una entrada secreta o algo. Míralo. Aquí una pistilla. Haber movido el mueble. Hay algo detrás del mueble. ¿Está del sótano o algo? Se parece. Uf. Hola. Ajedrez. alguien? Hace tiempo que no viene nadie aquí. Por desgracia, estoy de acuerdo contigo. Vale. Algo de munición que ya tenemos. Y nada... No está mal el barracón, la verdad. Estuvieron bastante tiempo. Hemos cogido alcohol, ¿vale? No sé ¿Qué nos podríamos encontrar por aquí? La, ducha, ¿no? uh -huh. Uh -huh. La lavadora y todo Un horno, un horno, una cocina Vale Se ve que hacían vida aquí, ¿eh? Aquí abajo Ojo, una grabación o algo o Para dar luz Parece energía solar. Oh. Ya, pues estupendo, supongo. Un montón de baterías conectadas. Una pilla. Y radio. ¿Esto es... ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras y... Mierda Al habla Abby de Santa Bárbara ¿Alguien me oye? A la espera ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Ahí está Son frecuencias Esta frecuencia está en uso Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Hay alguien ahí? ¿Son otros puestos De los lucirnadas? No sé ¿Alguien me oye? ¿Hola? Oh. El oh. Sur Ok 583 Esta frecuencia está en uso Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Hola? Hola. Prueba otra. 639. Esta frecuencia está en uso. Hola, yo soy Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme, que responda. Por favor, responda. Momento, nada. Hola. Ahora. Te oímos con claridad. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425. De esto teníamos una pista sobre una base, pero no hay nadie. Buscamos luciérnagas. Soy Luciérnaga. ¿Dónde estabais? La luciérnaga está distinguida ya. La parte del puesto de Salt Lake. ¿Quién estaba al mando? Está haciendo muchas preguntas, ¿eh? Vamos a ver Menuda sorpresa Pues sacamos a todos de las estaciones satélite y los trajimos a la base ¿Cuántos estáis ahí? Somos cerca de 200 Cada mes vienen más Tenías razón Pues seréis dos más ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina Luego al edificio de la cúpula de Avalon Os veremos Vale Vale, hasta pronto Cambio corto Bueno, vamos a ver vamos a... Tenga que hacer todo ese camino otra vez Santa Bárbara. Cambio corto Venga, volvamos al velero Bueno, impresionante. Bueno, vale. Tenía razón. Uh, ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me hace repetir las cosas cuando me? Porque me hace sentir mejor. Vale, creo que no hay más nada. Porque no pasa casi nunca. Damos la luz y nos vamos. Supongo que yo creo que no hay más nada. Vale. ¿Qué pasa, niño? Vamos ya ¿Para dónde vamos? Por aquí no, ¿no? Por aquí Vamos a ver Está todo Por aquí, ¿por donde entramos? Vale Pues toman el yo Ya nos iban a atrapar Estaban esperándonos Pero bueno Bueno, batazo Que nos tienen, tío. Oh. Oh. oh. ¿Quién es este? ¿Cómo nos atrapan, tío? Pero bueno, son cosas lineales del juego. ¡Espera, aquí haces! ¡Para, para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, tío! Ya está A por el cariño No lo toquéis ¡Que lo dejéis en paz, joder! Esto será los víboras, yo creo, ¿eh? Es que se han metido aquí en terreno de los víboras Captura, ¿eh? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Me ¿Han reventado los dientes al abi o qué? Pobrecita, macho. Tampoco es que me caiga muy bien el abi, pero bueno. Madre mía. ¿En el velero otra vez o qué? Esta es la Eli, ¿no? ¿O qué? final más raro, ¿no? Normalmente las finales no son así. Yo creo que esto no ha acabado todavía. Bueno. A ver, otra nota. Vamos. A ver. Parece que la información valiosa por la que cambié el pescado era falsa. A pesar de todo, el instinto me dice que los cianagas están en Santa Bárbara, en algún sitio. Me estoy imaginando cómo me miraría si me hallaras decir esto. Déjame, voy a ir al afuera a que me den otro soplo no suerte. Estaba junto al fuego con Led, mirando la ola vale y pensando en ti. Le conté tu chistecito de la abuela en monopatín. Hizo reír tanto que escupió la comida. Nunca la había visto tan feliz. Te echo de menos. Este sitio te habría gustado. No hay pueblo, solo pequeñas caravanas que recorren la costa. Se dice que Santa Bárbara está encantada, como el Triángulo de la Bermuda. A mí me parece preciosa. No te vi una foca, era moteada. Espero que no fueras tú burlándote de mí. Bueno... Ahí hablando de Lowen, creo Recordándolo La La Abby, supongo Venga, no hay más nada Y vamos a ver. ¿Cómo hasta la calle desde aquí? Qué guay Necesito real, eh La playita que Me voy a nadar pa... No nos deja Pero bueno Está guay hay una cuevita ahí Una cuevita y Una subidita por ahí para arriba, ¿no? A ver, ¿qué hay por aquí? Eh Materiales Pues bueno, eso Supongo Vale, tenemos de todo El diario Vale. recorriendo la costa, hace días que no veo a nadie, ni un velero intacto. Y si Tommy se equivocaba. Y si ya no está aquí, no puedo pensar así. Pues nada. Vamos ahí con nuestro pistolón ahí, guapo. Me pongo la de caza también, ¿eh? Tiene la de caza. Es un revólver, este no es el de caza. No tengo el de caza, el de caza era el de la vida. Ok, tenemos copeta y... y este el rifle. Voy a poner el arquito. También tenemos, podemos cambiar de munición. que vamos a tener que escalar o qué a ver vamos a tener que hacer un poquito de alpinismo eh metemos aquí las vistas del velero vale va recorriendo la costa va buscando ahí yo creo que sí que ese es el velero del ave a ver, a ver. aquí saltamos uh, saltó antes de tiempo ahí Digo yo. Vale. Por aquí, parece que no. Uh -huh. Eh. Munición. ¿Y ahora qué? Ah, no hay. Creo que es por allí, pero bueno. Por aquí, por el tronquito. Okay. Aquí no. no Aquí seguimos viendo la playita Vale Tenemos aquí un armita Cuerpo, a cuerpo Que podemos mejorar, ¿por qué no? Venga Algo es algo ¿Habrá algo por aquí? No creo, ¿no? Dup Hay dos caminos Dice este que por aquí ¿Y aquí habrá algo o algo? Dup Digo, a lo mejor hay algo de luz, pero no A ver Pues yo creo que nos queda otro enfrentamiento final, digo yo. Tendré que encontrar a... A la Avi. Y al Levi. Vale. Pero bueno. Vamos a ver. No sé por qué la no... No han acabado ya el juego, pero bueno. ¿Ves de tiro? Un poco perdido. Hay una verja, una parilla. No tengo idea. Ah, vamos a ver por aquí. Por aquí. Vale. Parque. Acceso a la playa. La Bárbara creo ¿Dónde? Ah, bueno, el letrerillo este. Hay que leerlo y ya está, ¿vale? Ok. No podía ver. Eh me. Sí, están allí. Bueno, allí hay uno. A ver si hay más Seguramente hay más Porque estoy escuchando un chasqueado Por ahí Lechazo Vale Estamos llenos Ahí el cual Qué gracioso Cogemos todo luz, posible, mira, 22 partes Eso que todavía podemos mejorar, ¿eh? Ya sé que te dije que esperaría aquí Pero es peligroso, las víboras están por el bosque No puedo arriesgarme a que vuelvan a encadenarme Estaré donde te conté acá el chiste de la pelota de ping-pong hecho de manos tu risa, espero que haya salido No sabemos de quién son estas notas, pero bueno Vale yo creía que... En fin, que íbamos ya a terminar el juego y tal Pensaba que sí, parece que no Vale Entonces, dado la situación Yo creo que va a ser un momento Para dejar el... El vídeo por aquí Ahí oigo los infectados, los chasqueadores No sé dónde andará Supongo más para adelante. Allí, allí viene. Allí viene uno, ¿eh? <ríe> pues sí. Tendremos que cazarlo. Pero lo vamos a dejar por aquí. Por este momento. Y seguiremos buscando a ver el desenlace final. Yo creía que era el final, pero no. Así que... Nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos por el seguimiento. Chao, chao. Bueno, y ya en el próximo terminaremos, esperamos la serie. ¡Chao!